Hoy les traigo un caso que, uno, me puso paranoica, dos, mi cerebro está repleto de información que siento que pum boom, boom, boom, boom. Y al principio lo empecé a ver, no entendía bien y lo terminé de ver y fue así como, ¿Qué? O sea, demasiada información, pero es un caso. Bueno, primero que nada, hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Cringe Paranormal. Bienvenidos a un video más de estos casos raros que me topo por internet. Pero este, este, este caso es, es una obra de arte. O sea, sinceramente es una obra de arte. Quien sea que haya pensado en esto que vamos a ver hoy, tiene la cabeza y eh, pues la creatividad de hacer películas de miedo y todas encriptadas y así, que de verdad serían un 10 de 10, o sea, no hay un cabo suelto en todo lo que les voy a decir, o sea, todo encaja perfectamente y si tú piensas, ah, se les pasó esto, no, no se te, o sea, no se le pasó a él, se te pasó a ti a lo mejor captarlo en la cabeza, pero, o sea, yo lo veía yo, ¿qué? o sea, mi, mi, mi cerebro va a explotar, pero bueno, se les voy a contar el día de hoy, resumido, recuerden que este caso... Consta como de, ¿qué será? Unos 40, 50 videos más o menos, donde todos son más de un minuto, otros son más, o sea, de tres minutos y todos son en inglés. Entonces yo les voy a traer como una versión resumida y fácil de entenderlo. Espero que no se me vaya como ningún detalle importante, pero sí, más que nada les voy a dar como que la versión resumida está muy interesante. Si ustedes quieren ir a verlo así como que paso por paso se pueden dar cuenta que no hay algo que falte. No hay algo que sobre todo está perfecto ¿Alguien planeó esto? Sí, quien lo haya planeado De verdad eh, tiene arte en su cabeza Como muchas personas que están escondidas en las redes sociales Que de verdad son arte Sus cabezas son arte con lo que hacen Entonces pues, bueno, quiero esperar si comenzamos ya Recuerden seguirme en mis redes Aquí va a estar apareciendo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Me pueden seguir por cualquiera de mis redes Yo siempre estoy por ahí pendiente Subiendo contenido diferente en todas Y pues recuerden suscribirse con el codo y ahora sí, adelante con este video. Y bueno, este caso es diferente Este caso es como un misterio Un misterio misteriosamente Potencialmente Uno de los mayores que yo haya visto En redes sociales, les digo Estoy impresionada, la verdad Súper impresionada Esta cuenta se llama Ham Espero estarlo pronunciando bien Porque pues no sé Ham City NR2 Y dice 10 tapes O sea, 10 cintas tiene pues casi 225 mil seguidores, hasta donde yo voy, ¿verdad? Porque pues yo grabo esto y lo subo después y pues ya este número cambió. Y pues ya, les digo, tiene, tiene mi 1.3 millones de me gusta. Ah, tiene muchos videos. Consta de como simplemente lo que él subió, así como que sus partes son treinta y tantas. Más todos los videos recapitulando todo lo que está pasando. Más videos que supuestamente se subieron sin autorización de él, es decir, que alguien los subió y pues bueno, ahí los dejó como piezas clave, ¿no? de todo lo que le está pasando. ¿Qué está pasando con él? Bueno, él se fue a un departamento nuevo a vivir, eh, pues ya con sus mueblecitos y todo muy bien, él llega y está muy contento, bla, bla, bla. Pero ¿por qué empieza todo? Y realmente es que por eso dice que se abre su cuenta, ¿verdad? Ve que hay, o sea, desde su ventana, y está como que pues un letrero pegado así de estos... Pues de así de... Bueno, no se estaciona aquí o algo parecido. Sale de su pared. Pero de su ventana se logra ver la parte de atrás de este letrero. Ahí en ese letrero. Él nota que hay algo pegadito. Así como un papelito. ¡Viejo! Pues la verdad se ve viejo. Y pues de así como que... Ay, pues a ver. De su ventana, literal. Abre la ventana, se acerca al letrero y arranca el papelito que ve que está ahí pegadito. Cuando lo ve se da cuenta que son pues coordenadas no así bien raros bueno entonces él dice pues no sé digo no sé a qué se dedicara pero pues un día decide salir a buscar eh, pues, las coordenadas que curiosamente eh, son cerca de ahí en la misma ciudad o sea no no tarda mucho en llegar por eso les digo que todo es así como tal cual no, no es nada imposible de que, uh, la coordenada de que aquí a tres horas, pues a ver cuándo voy. No, es ahí cerca, por lo cual pues él estaba caminando. Él decide ir justamente a las coordenadas que se le dan. Cuando llega a esas coordenadas, si encuentra algo, al principio no sabía ni qué estaba buscando, simplemente fue a ver qué. Cuando llega, encuentra un tape, una cinta, pues un VHS. O sea, de estas donde, si son millennials como yo, pues veían este, las películas antes, ¿no? Un cassette. Entonces lo encuentra y él así como, ah, ok. Desde entrada podemos ver que, pues, primero, pues, el VHS podía pues, súper viejísimo. Les aseguro que muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera llegaron a ver alguno de esos. Es, es muy viejo. Y en el papelito donde viene, como que sí viene algo escrito, ¿no? Pero, pues, él como que no le toma importancia. Y dice, pues, ¿quién sabe? Se lo lleva a su casa. Y lo primero que dice es así como... Pues, tengo que comprar un VHS para verlo. O sea, no es... No es adaptable a nada. No lo puedo meter en una computadora, no lo puedo meter en ningún lado. Ok. Entonces, pues, ya lo mete... Uh, o sea compra su VHS, lo ve. Es aquí cuando empieza, o sea, cosas para personas sumamente inteligentes, ¿no? Yo, yo siempre les he dicho, yo no soy una persona observadora. Seré una persona que a lo mejor piensa mucho las cosas, pero observadora no soy. A mí me pueden decir, mira esto, y yo les puedo decir, órale, es un cuadrado, pero ¿por qué me diste este cuadrado? ¿O sea, qué significa el cuadrado en mí? ¿O hay algo que se, que ves en mi cuadrado? ¿O de qué te estás refiriendo? Nada de, oh, aquí el cuadrado tiene una rayita. Pelona por otro lado, entonces qué significará esto y si va, o sea, no, o sea, su mente y la mía pues funcionan muy diferente El caso es que pues la gente se le acerca como es en todos los casos que ve Y se da cuenta que es como, o sea, los códigos que se le dan y lo que hay en el video y, y los papelitos que vienen pegados en todas estas cosas Es por algún motivo un, como un croquis Y saben lo que es un croquis? Es un mapita Y saben de dónde es ese mapa? Curiosamente del departamento donde vive él con todo y muebles ¿quién va a ver cómo puso sus muebles? si él se acaba de mudar o sea, como que ¿por qué? pues bueno, al parecer pues esperaron a que alguien se mudara a ese departamento y pues lo están espiando o sea, les digo, con todo inmuebles es el croquis de ese, de, pues, de ese departamento. Lo cual, pues desde ahí, él empieza a pensar, pues que alguien lo está, pues sí, lo está espiando. Él como que, mm, pues sí, está raro, o sea, creepy, pero pues él sigue haciendo su vida normal. Un día llega y ve un paquetillo ahí afuera de su casa y es una, pues una grabadora también de casa de las de antes, ¿no? Cada que hay una pistita de estas, viene con otras 10. Códigos encriptados o 10 cosas que hacen que haya 20.000 cosas más fuera del lugar de las que... O sea, si él resuelve una, le dan 10 más. Si resuelve esas 10, le dan 50 más y así nos vamos, ¿no? Entonces, pues, le dan, junto con la esta grabadora de casetito, pues le dan... Pues sí, un código así como de que no, pues el aire adentro, no sé qué, ahí pues ahí está la gente tratando de ayudarlo en los comentarios. Hay muchas cuentas que le hacen dúos y así para eh, ayudarlo a descifrar qué es todo lo que está pasando alrededor de su departamento, en el cual él inocentemente, pues supuestamente, ¿verdad? se mudó. Entonces ya él empieza a que a ver, pues qué, o sea, en las ventanas no hay nada, porque le están diciendo algo de aire. Las ventanas no hay nada, no, pues estoy checando aquí y no hay. Les digo, vean este video. O sea, la gente le dice, oye, no, ¿has checado en las ventilaciones? Y él, ah, pues sí es cierto, como no se me ocurrió. Él va por fuera de su departamento, hay un pedacito roto de, del concreto. Ahí hay algo escondido. O sea, les digo, todo, todo concuerda, todo cae, todo, todo, todo, todo. todo. Bueno. Entonces ya se pone, o sea, saca y ese curiosamente el cassette que tiene que meter en la grabadora esta Para pues ponerle play y escuchar qué es lo que dice Ahora, pues tú lo escuchas y es así como, ok, pues puros sonidos random, pensaría yo, sinceramente Que sí, puede ser algún código, qué código, no sé, morse, quién sabe Bueno, gente súper inteligente lo que hizo fue tomar ese fragmento de audio, ponerlo con sonograma o algo así y se da cuenta de que esos sonidos, en realidad, el sonido que hace, que registra, son letras. O sea, ¿cómo pueden saber eso? Pues no sé, pero da unas letras. ¿Qué son esas letras? Más códigos. ¿Más códigos de qué? De lo que sea que esté pasando en su departamento. ¿Por qué las tiene que resolver él? Porque es como una constante presión, porque no importa el que haga, siempre está como de que, a ver, empieza a resolverlo, empieza a resolverlo. Él empieza a decir... Como de que, oigan, pues es que estoy como que durmiendo un montón. De repente dormí a cinco horas. Después empieza a decir, eh, ay no, oigan, hoy dormí 14 horas. Después dice, dormí como 22 horas. O sea, algo muy cañón. En ese lapso donde él durmió fue donde se subieron estos dos videos. Que se nota que pues son más... Códigos encriptados en videos con sonidos, con letras, con símbolos, eh, muchas cosas. O sea, no nada más de que escuche un sonidito raro y a ver qué se te viene a la cabeza. No, son, les digo, códigos escritos, audios, eh, imagen, todo, todo, todo, puros códigos. Él después dice, dormí como 25.000 horas, yo no subí esto, no sé qué significa, básicamente. Obviamente, con este montón de códigos le dan ciertas pistas a que vaya a algún lugar, unos bunkers que existen en su ciudad donde está viviendo, hasta va con un amigo así de que, pues vamos, acompáñenme porque la verdad pues no sé ni qué me voy a encontrar. Ellos buscan y buscan y buscan y no encuentran nada, ¿no? Pues lo lógico, si no sabes qué estás buscando, pues es muy difícil que encuentres. Bueno, entonces él pues dice que de repente como que se le van partes de la vida, o sea, como que no se acuerda si... Regresó bien a su casa O porque va así caminando hasta o se compra una camarita Que se pone aquí eh, como en el pecho Para ir grabando, pues sí Como en primera persona Y ahí se ve como que mmm, Pues van platicando Y normal, normal Llega a su casa Y ve que hay otro papelito Ahí pegado en su departamento Por eso les digo Alguien los está, los está espiando porque aparte su hole, o sea, lo que tiene así como que el hoyito en las puertas para fijarte, ya saben, cuando van a hoteles y así, porque es ahí donde yo los he visto, que tocan y tú te puedes asomar para ver quién es en ese hoyito, que está descompuesto, o sea, como que está borroso, hasta parece que fue a propósito que fue descompuesto, entonces es lo que haces, con, o sea, comprar otro totalmente diferente, porque es una camarita y te dice así no me van a poder espiar, o sea, quién sabe qué están haciendo, quién sabe qué me están espiando pero así no me van a poder, a poder pues sí, como rastrear, y pues sí entonces lo cambia todo, cuando llega y ve este papelito nuevo ahí pegado en su casa descifra tantos mil códigos esos códigos lo llevan a un sitio en internet, en ese sitio de internet, él se da cuenta que no buscó donde debería, y lo que hace es, es irse, o sea, regresarse, así viene la noche, se regresa y encuentra otra cinta. En esa cinta aparecen cosas más extrañas, donde o sea, le están diciendo, te estoy siguiendo, mira, aquí, o sea, en ese video que encontró, se ve que alguien lo está grabando, o sea, desde lejos, un poco burrosito, pero alguien lo está siguiendo de cerca. Entonces es así como de que se pues está volviendo como más personal. Después le dan más códigos para que vaya a más sitios web. En esos sitios web son puros códigos. O sea, un, una cáscara de plátano. ¿Qué les diría una cáscara de plátano a ustedes? Y luego un elefante. Y luego una tachita. Y luego un ojo. Es así como... Yo necesitaría... Por lo menos morirme y revivir tres veces para saber de qué están hablando, sinceramente. Él tampoco sabe, ¿no creen que lo ve y...? ¡Oh, sí! No, no, no. Dice que hasta se creó como un server de Discord o algo así. Para, eh, pues sí, que la gente le ayude. Porque si sí, hay mucha gente, les digo, haciendo dúos y cosas así. Y pues ya es que se da cuenta de que hay más sitios en internet. Que todo, todo, todo lo lleva a que tengan más pistas. Pero mientras más pistas se encuentran, más cosas se topan... Eh, más misterioso es, o sea, mientras más va buscando, como que el hoyo se va haciendo más grande y claro que no puede salir porque pues, se va mete y mete y mete conforme más cosas se encuentra. Llega un punto en el que dice que en su ciudad hay un edificio que tiene como luces en las ventanas y que esas luces en las ventanas las puede controlar quien sea que descargue una aplicación donde esa aplicación es para controlar las luces de ese edificio. Y pues, por alguna extraña razón, lo lleva a todos los códigos que le dieron a este edificio a que descargue la aplicación, así de que hay, a ver, o sea, yo lo puedo controlar, pero imagínense cuántas personas a lo mejor quieren controlar, entonces, pues, de aquí a que te toque. Pero ya saben, lo llevan a ese sitio y él como de que, ah, ok, pues ahí está viendo, a ver, ¿qué se supone que tengo que ver aquí o okay? qué? Después le llegan fotos de que lo están viendo, que está ahí. Entonces va, hace un en vivo con su gente de Discord o lo que sea, y empiezan las luces a prenderse como en un patrón, la gente anotando a ver qué patrón, qué te está diciendo. O sea, de verdad son puros códigos que a simple vista para mí serían indescifrables. Pero hay gente súper inteligente. Este caso está para que lo, los que lo resuelvan se vayan a Harvard o así tal cual. Y como les digo, mientras más él cava el hoyo del misterio, menos se ve su salida. Mientras más busca... Más está dentro del caso y menos sale, más, más está como involucrado. Y como que mientras más esté en el misterio, más lo están siguiendo, más lo están vigilando. Porque si le dicen, te estamos viendo, o sea, estamos viendo todo lo que estás haciendo. Se dan cuenta de lo que hace, que va justo a los lados donde tenía que ir. Y el último video, de los últimos videos, de todos los, los, que, los códigos que le dan, Descubre otro lugar, en ese lugar le dan como una caja fuerte y le dicen, tienes cuatro, literal, cuatro intentos para abrir la caja fuerte, no más, no menos. Si no puedes en cuatro, pues ya, ahora sí que, pues... Pues o sea, no pudiste mijo Y ahí es donde nos quedamos Este video lo subió justo hace dos días Desde hace dos días no se sabe nada de, re de repente no creen que sube diario Les digo, cuando se supone que se queda dormido o así Deja de subir hasta seis días seguidos Pero sí es constante Entonces pues veremos qué es lo que pasa Está muy complicado Este caso, este misterio O sea, es así como que ves y ves y ves Y ya no sabes ni qué estás viendo Ni qué códigos es, cuál, a dónde lo llevó Cómo es que llegó allá Así que, si quieren irse a Harvard, <ríe> pues vayan a su cuenta. Les digo, ayúdenlo a descifrar porque está muy cañón. Si esto es un ARG o lo que sea, les digo, está tan bien armado que de verdad se puede lanzar de director de cine o no sé. Porque de verdad está guau. Wow, guau wow, el talento que existe en internet. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sí, les digo, está, está, está raro, está misterioso. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al... Vídeo siguiente. Recuerden, eh, no subí videos. Ahí les platiqué por Instagram por si quieren ir a ver. Y pues bueno, cuatro videos a la semana. Recuerden suscribirse y darle like a este video si les gustó. Les mando muchos besos. Bye.